Yo al infierno y he vuelto con mi hermano gemelo, que para mí es un santo y así fue puta, lo quiero. Somos el 1% los que crearon el cuento, el amigo de los ogros, polizones no quiero. No hablé de amor sin hacerlo, no le pidé por tenerlo y respiré. Se va aguantar el miedo. Ay, soy ajeno a tus recuerdos, he encontrado la magia, pronto acabará lo feo. Bien ajeno a tus recuerdos, sí. pasa Pasará todo lo feo, hey eh. Calle la boca, no me mire como bicho feo Que si no visto como usted, ¿por qué no le copeo? 40 logis al día le metimos huevos CMG especial del 1% Perdón no uso corbata vez que me aprieta el cuello Pensé que era un collar para sacar los perros Es de entender que todos quieren que brille el mierdero Hablan igual, visten igual, huecan putas modelos That's a like that the rainbow I stand tall, yes we flex. <laughs> Como aprendí a la constancia, disciplina y enfoque Fui pobre con orgullo pero que a mí no me toquen Claro como el agua, fresco como la brisa Original del llavero si pilla Fácil sentarse a esperar, fácil es no trabajar Rico vivir con papás Que paila miñero que no le entra el afán Soy de esos pocos que no duerme para nunca parar Yo soy original soy ajeno a tus recuerdos, encontrado la magia Pronto acabará lo feo, eh Bien ajeno a tus recuerdos, sí. Pasarás Pasará todo lo feo, eh Soy ajeno a tus recuerdos, encontrado